serie de personajes inolvidables esta vez le corresponde Artless a y era know. lo que nadie creía mi segunda novela una novela testimonial que hice hace más de 20 años desde que era una niña siempre le preguntaba a los médicos qué tengo ¿Por qué estoy enferma yo tengo dos personajes inolvidables Music licensing el doctor Javier reimagined. Arauz que después de 20 años, 21 años, voy a decir quién es, el doctor Mauro Zúñiga Araúz, un profesional excepcional, un médico comprometido, esos que hace de su profesión un apostolado. Cuando el doctor Araúz tiene un paciente grave, lo adopta. Vas a ser parte de su familia. Él es el que lo llama para darle seguimiento, le busca especialistas, todos los que requiera, habla con ellos para que no descuiden a su paciente. En cada crisis de salud, sientes al doctor Arauz ser... como ese apoyo que todos necesitamos cuando estamos enfermos porque tenemos miedo. Él nos da la seguridad de que nunca nos dejará desvalidos, que le importamos, que nos ayudará a pasar la crisis, que nos dará la mano para apoyarnos. Pero cuando la enfermedad no tiene cura, el doctor Artlist, no te iPhone. abandona, te cuida. El doctor Arauz, Mauro Zúñiga Arauz, se retiró hace unos años pero siempre guardaré ese hermoso recuerdo de una persona que fue más que un médico fue un hermano espiritual el otro personaje soy yo María Rosa recuerden que es un testimonio desde niña tuve una salud muy frágil ya hay una parte en la novela la novela está en primera persona cuando yo narro todos los percances de esa odisea. Y hay una parte en la novela que yo digo, nunca renegaré de mi herencia genética. La mayoría de mis enfermedades son genéticas, aunque con ella haya tenido enfermedades pues esa herencia también aportó la inteligencia, la fuerza y la firmeza para enfrentar y vencer todos los malestares. Mi madre fue la portadora de la mayoría de esos síndromes, pero de ella aprendí algo que no entendí hasta que estuve seriamente enferma. Ella decía que verse bien es tan importante sentirse bien. Por esa razón, cuando estoy enferma, Artless, me mesmero en el arreglo personal para lucir bien. Siempre le daré las gracias a mis padres por darme esta maravillosa vida, porque a pesar de las enfermedades del cansancio Musical físico y moral, reimagined a pesar del desaliento y las circunstancias adversas, ha valido la pena vivirla. También le agradezco a mi madre por enseñarme que todos tenemos una misión que cumplir y que nuestra vida tiene significado cuando tomamos conciencia de que Dios nos dio los talentos necesarios. También le doy las gracias a mi madre por educarnos con el ejemplo. Por ser fuerte cuando las dificultades se presentaban. Por enseñarnos a elevar con humildad una plegaria al cielo para pedir ayuda. Y lo más importante, por enseñar a amar a Dios sobre todas las cosas. Ese ha sido el mayor de los presentes. También aprendí que la oración es la contemplación de los hechos de la vida desde una perspectiva más elevada. Esos son mis personajes inolvidables. Javier Araúz y María Rosa. Un fuerte abrazo, pero te pregunto, ¿cuáles son los tuyos? Y no me olvides... El reto, soy lectora y tú...